Ya listos con nuestras primeras invitadas del programa de hoy. Las vamos a recibir con un fuerte aplauso a las chicas Lorena Martínez y Paola Salazar que nos acompañan para presentarnos metalero, con todas las letras Somos aquí todos. en la provincia de Mendoza, que es Resistiendo, este sábado en el Teatro Imperial Chicas, bienvenidas, ¿cómo gracias están? Gracias por venir Hola, Hola ¿cómo están? Muchísimas gracias Bueno, un gusto recibirlas eh, Pablo nos comentaba que hace poquito había estado con nosotros cuando habían venido los chicos de Rencor Exacto. a presentarnos su música y ahora la tenemos a ella aquí para comentarnos sobre este festival, donde van a ver muchas bandas femeninas de metal que eso está buenísimo, ver a las mujeres involucradas en este rol, que capaz que en un momento pensamos, no, todos son grupos de varones los que tocan heavy metal, ¿no? Claro, y bueno, en tiempos de antes eh, había mucho, este, más en las épocas de los 80, los 90. Sí. Pero hoy en la actualidad está muy influenciado el metal femenino, así que mundialmente. Y hemos trabajado muchísimo también eh, con bandas internacionales y, y mendocinas. Y hoy por hoy hay una mayoría de artistas femeninas en el ambiente. Está buenísimo. Y sí, que la, que la voz de la mujer... A los agudos, Quiere que llega la mujer a la hora de claro. cantar, me parece que van, ¿no? Con, con lo que propone el género, con sí. esa tridencia, ¿no? Y también con los guturales, que sería la voz más eh, podrida, digamos, mm. más sí. gruesa. Bueno, acá mi compañera canta unos guturales que... <risa> sí. es impresionante. Vos sos vocalista. Sí. Estás al frente de una banda que, ¿cómo se llama? Eh, ¿no? Femortes. Bien, perfecto. ¿Y hace cuánto que están? ¿Son todas mujeres? Y nosotros surgimos en plena pandemia. Ah, muy bien. Ah. Así que ahí surgió y también surgió. Doncellas de Metal. Doncellas ¿no? de metal. Perfecto. Uh -huh. dónde se puede escuchar, por ejemplo, de Doncellas de cada... Metal? Doncellas eh, de Metal, nosotros transmitimos a través de Instagram. Ajá. Así que hacemos entrevistas eh, virtuales a artistas femeninas, tanto del rock como del metal. Buenísimo. ¿Qué Me decías que son quizás hoy en día más las cantidades de mujeres vinculadas a este género o las bandas? que hombres esté equilibrado? ¿Cómo está por lo menos lo que circunscribe a Mendoza? Hoy en Mendoza la, eh, se está equilibrando Ajá. últimamente. Eh, después de la pandemia yo creo que surgió bastante. Yo creo que eh, hemos venido de unas etapas muy difíciles anteriormente uh -huh. eh, con la cuestión de lo que es la mujer y hoy por hoy eh, la mujer está abarcando un montón de ámbitos y más en el ambiente del metal, no solamente como artista, sino también como productora, sonidista. Claro. Eh, así que estamos como evolucionando en ese tema. ¿Y con tu grupo van a estar tocando, me imagino? Por en supuesto. El Perfecto. Sí. ¿Cuántas bandas van a estar presentes? ¿Cómo, ¿Cómo se viene la movida este fin de Esta primera edición que va a ser presencial, uh -huh. porque tuvimos dos eh, ediciones anteriores virtuales Ajá. en plena uh -huh. pandemia, sí. eh, va a ser con cuatro bandas. Bien. Que van a estar los chicos de eh, Quasar. Eh, Alison Connor, una. Femortis y también la Fugitiva Perfecto, me encantó ¿Y qué onda la, las Femortis? ¿Cuántas son? ¿Qué instrumentos hay? ¿Cómo está compuesta uh -huh. la banda? Somos cuatro, uh -huh. Georgina Carrieri en batería Que justamente me dijo que te admira mucho vos uh -huh. Dice, mandarle uh -huh. saludos por Georgina. favor, dice Porque me encanta ella, dice, la veo qué todos linda. los días Gracias Georgina Así que, eh, bueno, eh, hay dos victorias uh -huh. Una en la guitarra es la Vicky que nos iba a acompañar a Victoria Moral. La otra la doncella, duda. porque ella también está en el staff de doncellas. Mm -hmm. Ajá, muy bien. Y está también eh, Victoria en el bajo. Perfecto. Y bueno, ellos. Y tienen canciones propias o quizás toman... Todo propio. Algunos, sí. Ah, todo propio. Todo propio. Bárbaro. ¿no? ¿Ningún cover todo. quizás del cancionero popular de lo que es el metal? En los primeros meses también teníamos algunos covers. Ajá. Pero como parece, ya como no sé, ¿no? hemos producido más temas, Perfecto. ya como que los dejamos de lado y... Estamos haciendo nuestros temas. Ah, bueno, eso, Chicas, ¿y qué creen que caracteriza al metal este género? Que quizás no es tan consumido, tan conocido por el público en general. Eh, ¿Cómo lo describirían? ¿Dónde se radica la fuerza? ¿Qué caracteriza a ustedes en este género? Y el metal es... Eh, nosotros siempre hablamos de que es una cuestión de vida el uh -huh. metal. Eh, lo llevamos desde muy chicos, nosotros comenzamos muy eh, de muy jóvenes, digamos adolescentes, ahora que Ajá. ya somos madres y ya estamos en otra etapa de nuestras vidas, entonces nos influye muchísimo. Eh, tu look, te digo eso te iba a ser. Yo le estaba <risa> viendo inculado. tatuajes La manga también Eso es lo que vos decís Un estilo de vida A la hora de, de, de Incorporarlo de tu... hasta En la vestimenta Sí, en todo claro. momento Digamos, nosotras somos madres Yo tengo hijos grandes Que uh -huh. llevo a la escuela Y voy con las remeras de metal eh, Voy siendo yo Digamos <risa> claro. Lo que más Es lo que me gusta Es más Tengo programas de radio También Difundo en otros programas Entonces eh, Digamos el metal para nosotros es todo Claro ¿Y cómo se encontraron con este género? Vos decís de adolescentes Pero, qué sé yo Tenías quizás un primo Que te, te puso un disco De, de Black Sabbath y dijo, mira, mira esta música Qué bueno O sea, ¿cómo, cómo fue que se, por, que se toparon con parte, esto? Por mi parte, por mi papá ah, Que le gustaba bien. mucho Deep Purple Le Zeppelin. Mm. Entonces, como que de muy chiquitita Me incorporé con todo Creciste ese, con eso Exacto Ya lo vengo de entre las venas Me encanta Y a la hora de cantar Debe ser difícil Hay que tener una buena técnica Tengo sí, una técnica hay que sí. tener buena técnica porque esos alaridos, esos gritos están sí, muy, es muy bien controlados, ¿no? No, no, no, sí, es, no por hacer. Sí, es una técnica totalmente diferente al canto olímpico. Claro. Así que pero eh, es, viene del diafragma sí claro y el paso del aire eh, siempre hay que estarlo regulando no es tan sencillo como dicen que es gritar no son No, porque terminas hay un que show. saberlo hacer porque, pues terminas afónico claro. de una terminarías un show y no puedes cantar no nunca más puede. en tu vida si, lo, si no lo haces correctamente y con la técnica que, que, que requiere y generalmente por eso las temáticas de las canciones que no. abarcan eh, por el Femorti no conoce... en particular eh, Sí, en su caso sí, particular eh, o en son son variadas. Las letras género... las hago yo Ajá. Y son variadas En algunas, bueno, trato De, de también visualizar el, el problema que por ahí tenemos en el país Ajá. A veces la lucha Que tenemos nosotras las mujeres Ajá. Hay un tema que habla de eso, que se llama Contaminación mental Ajá. Eh, Después hay otros que son más oscuros eh, Ajá. Tocando partes Más oscuras y... hay un estigma igual, ¿no? con la, con la música eh, metalera que, uh -huh. que son canciones como demoníacas y demás, ¿ustedes lo sienten eso? Como que quizás hay cierto sector de la uh -huh. sociedad que, que rechaza por pensar uh -huh. que está vinculado a rituales satánicos sí, y demás. Sí, la sociedad eh, discrimina mucho el metal uh -huh. eh, en los bares, en, en distintos uh -huh. lugares. Eh, ¿Por esto metal, que yo digo? Porque piensan eh, que sí, va asociado con va eso. Sí, porque va con eso también, por nuestra vestimenta, por uh -huh. nuestra forma quizás, pero eh, si uno se inserta, digamos, en el mundo del metal va a conocer un mundo muy diferente. Uh -huh. Somos de apoyar muchísimo y siempre a la. Las buenas causas, por ejemplo, Ajá. de hacer eh, festivales eh, a beneficio. Está buenísimo. Eh, Siempre ha sido el metal muy de ayudar, uh -huh. tanto como el rock también. Sí, sí. Así que sí, yo está creo Está bueno que ese, mitificar por ahí unos conceptos que uno tiene arraigados de no sé dónde, viste, son sí. culturales, son sociales, cosas que uno va aprendiendo, que va escuchando y que en realidad hasta que no lo conoces... Prejuicio. Es prejuicio. Es un prejuicio, sí, tal cual. cual. Tal cual. Bueno, chicas, ojalá que sea con todos los éxitos, está hecha la invitación a todo nuestro público. Este sábado 26 de noviembre en el Teatro Imperial van a disfrutar de cuatro bandas, ¿todas mendocinas? ¿Las Todas bandas? mendocinas. Esta Perfecto. vez, mendocinas. Qué Excelente. Vez, sí. Bandas mendocinas en el festival resistiendo para apoyar este, este género que antes de la, de la entrevista lo charlábamos. Quizás no se le da mucha difusión en lo que son los medios tradicionales, canales de televisión grandes como es Canal 7 y más, sino que siempre se maneja quizás en un ámbito más under. Sí. Y está buenísimo que nosotros también le demos visibilidad, así cada vez más gente lo conoce y se acerca, sí. ¿no? Total. tal cual. está buenísimo. Sí. Chicas, un placer. Gracias Hoy por venir. Bien. Bien. Gracias a ustedes. Y bueno, queremos más. saludar a nuestras compañeras Victoria Morán y Victoria Olguín, que son también parte de Don Sella de Metal. Les mandamos bueno, un beso a las, la a las chicas, parte. que algún día tienen que venir a cantar. Sí, no, no, sí, no? así escuchamos esa música en vivo. Sí, me encantaría. Sí, sí, cómo no. Chicas, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a, gracias a ustedes.